Hola, buenos días. La devastación en Yusupino es una nueva y dolorosa prueba del abandono del estado de amplias zonas del país, donde la autoridad solo ejerce sus funciones in extremis. En esta zona de la provincia del Napo han actuado cientos de personas que han destruido todo al punto de cambiar el curso de un río. Ahora se han decomisado entre 50 y 77 retroexcavadoras, no hay la cifra exacta, y algunas inclusive con el logo del municipio de Yantzaza. ¿Qué hay que hacer para frenar la deforestación y el daño ambiental en el país? ¿Es posible controlar la acción de estos grupos, mafias se les llama, que actúan al margen de la ley y con impunidad total? ¿Por qué las, las autoridades solo actúan cuando el daño ya está hecho? Estas y otras de interrogantes serán absueltos por ser personas que conocen de esta materia, hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia de María Eulalia Silva, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, al doctor Carlos Castro Riera, decano de Jurisprudencia, ex concejal de Cuenca y activista, y Sigrid Váscones, Bióloga Ambiental. Desde la Cámara de Minería, ¿cuál sería la valoración que hacen de la explotación minera al margen de la ley en Yutsupino, en la provincia de Napo? ¿Y qué plantean para que esto no continúe? Bienvenida, María Ularia Silva, buenos días. Talía, buenos días a mis contertulios Sigrid y Carlos, también buenos días y a toda la audiencia de Radio Centro. ¿Qué hay que hacer para frenar a la minería ilegal? Pues lo que está haciendo el gobierno en este momento, eh, llevando a cabo una un operativo, pero... No basta solamente con el operativo, basta con que el círculo se cierre y que las autoridades judiciales verdaderamente apliquen todo el peso de la ley a los responsables. Otra cosa que hay que hacer, Talía, y en eso somos enfáticos, la mejor forma de parar la minería ilegal, la mejor forma de parar la extracción ilícita de minerales es dando paso a una industria que esté formalizada, que sea eh, normada, que esté apegada a no... ...estándares que sea controlada, que sea regulada y que por supuesto tenga rostro responsable que actúe apegado a licencias ambientales e incluso que para que esas licencias ambientales empiecen a, eh, a tomar forma, empiecen a, a, a funcionar, eh, se depositan... Eh, garantías bancarias. Esa es la mejor forma. No puede convivir la minería ilegal con la minería legal y responsable. De tal manera que, si queremos una minería bien hecha, pues hay que darle paso a la minería bien hecha. Gracias, María Lalia Silva. Carlos Castro, la Agencia de Regulación y Control de Energía, ha dicho que en el 2001 ya hubo un operativo en el Napo y también en Yutsupino Se habían retirado retroexcavadoras, inclusive había dedos detenidos, pero en 2022 regresaron con más fuerza y han devastado una enorme zona de la Amazonía. Son aquí autoridades de papel. ¿Cómo es posible que no se pueda controlar, sobre todo, el ingreso de maquinaria pesada que es tan visible? Bienvenido, doctor Carlos Castro. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Talía por la invitación. Y un saludo a las amigas de este programa. Mire, Talía yo no puedo eh, comenzar este programa sin que aproveche la oportunidad de este momento para denunciar algo gravísimo que acaba de ocurrir entre estos días acá en los páramos de Quinsacocha, como es el ingreso ilegal de la empresa Dundee Metal Procius a esos páramos, sin que exista la licencia ambiental respectiva y sin que exista el permiso del uso de suelo. Mire, por ahí comienza el tema de las ilegalidades y las arbitrariedades de la llamada minería legal. Ese es un mal ejemplo porque no tienen justamente las licencias y los permisos respectivos. Es decir, es una actuación arbitraria, la fuerza, que como usted comprenderá, lastima a los cuencanos porque nosotros acabamos de pasar justamente una consulta popular. Entonces tiene que haber un mínimo respeto a la Constitución y a las leyes y sobre todo a la soberanía de un pueblo. Y yo no puedo dejar de empezar este programa sin señalar eso que acaba de pasar entre estos días, entre el día de ayer y antes de ayer, nos paramos de 15 a y que está difundiéndose la noticia a nivel nacional. Luego, concretándome a su pregunta, debo señalar que lastimosamente en el caso de la minería legal como ilegal hay muchos procesos, hay muchos aspectos de corrupción, definitivamente. Y entonces la alternativa a la minería ilegal no precisamente es la, es la minería legal que también cumple estándares, que incumple la normatividad del código del ambiente de la propia ley de, de minería, eso es una realidad. Lo podemos nosotros de eso no es cierto apreciar en los diferentes informes que existen al respecto de algunas concesiones mineras por parte de la Contraloría General del Estado. Entonces tanto en la minería llamada legal como de la ilegal están cruzadas por temas de corrupción, porque luego de que se dan los o se conceden los derechos mineros, las empresas no observan. Justamente el ordenamiento jurídico en contubernio con autoridades que son absolutamente venales y que no hacen respetar el ordenamiento jurídico de la República. En el caso concreto del control de la minería ilegal, tenemos un, un control a la carta, Talía. En unos, se realiza en unos territorios, en otros territorios no se realiza. Es inoportuna porque se conoce a tiempo y no se interviene y se permite que se desarrollen las acciones ilegales de la minería. Luego se filtra información desde los propios niveles del Estado, desde la oficialidad, desde el poder político. Hay una complicidad de autoridades de alto nivel y locales frente al tema de la minería eh, ilegal y es lo que se observa. Grandes eh, inversionistas están detrás también de la minería ilegal, inclusive grupos mafiosos. De tal manera que eh, realmente estamos ante una, ante una situación muy grave. Y nos revela una realidad. ¿Eran esas inversiones de esas maquinarias con ese número de, de maquinarias existentes por hacer un tema de pequeños mineros, mineros artesanales? No, pues, ahí se puede ver, no es cierto, que hay un, un entretejido de intereses de grandes capitales que están justamente ingresando en ese tipo de, de actividades ilegales, eh, destrozando la naturaleza. De tal forma que, de principio yo diría, que sí, hay que luchar con toda la fuerza para eh, ir en contra de esa minería ilegal, pero también hace falta una acción ética desde el Estado para que efectivamente la llamada minería legal se sujete a los controles y respete las disposiciones constitucionales y legales y más aún, un tema de fondo talía si es que hablamos de destrozos de la naturaleza la minería legal tiene que en primer lugar respetar las fuentes de agua, los humedales, los páramos, los bosques de vegetación protectores, eh, zonas de recarga hídrica y más ecosistemas frágiles. No es que a nombre de la ley se puedan destrozar los páramos. Hay situaciones que la realidad física, la, el sentido común determina que no puede haber minería ni la legal, peor la ilegal, en zonas altamente sensibles, gracias. Y sobre todo contra la voluntad del pueblo. Gracias, gracias Tania. Gracias, Carlos Castro. De eso también vamos a hablar. De la idea de este programa es que eh, la audiencia quede con una idea de qué es lo que está sucediendo en el país, porque realmente de cualquier forma que sea haya... basta el destrozo de la naturaleza, es como destrozar nuestra propia casa. Sigrid, sí, con las imágenes que el país ha visto. Eh, y por tu conocimiento como profesional Lo que está pasando en la Amazonía Como bióloga ambiental ¿Cuál consideras serían los daños Que ya se han causado a la naturaleza Con la extracción minera en Yutsupino Bienvenida Sigrid Vascones, buenos días Buenos días eh, Talía y muchas gracias por la invitación Un saludo a todos que nos los escuchan eh, Yo creo que voy a hacer un poquito para atrás Primero para entender que eh, Tanto la minería ilegal Como la minería legal en, tienen un el trasfondo de esta actividad, tiene que tener un, un, un, un el tema central de este, de este problema es que todo lo que se hace en, en términos de minería no toma en cuenta un ordenamiento territorial sostenible. Entonces, si ustedes ven las concesiones mineras, tanto de gran escala, legales, y también las concesiones que supuestamente son artesanales, Traslapan áreas protegidas, traslapan riberas de ríos, traslapan eh, cejas de montaña, áreas de, de recarga hídrica. Y ahí no hay una voluntad política de realmente redefinir dónde se puede hacer minería y dónde no. Pasado eso, también en este caso hay una clara, eh, digamos, hay un en el 2010 se creó la Empresa Nacional Minera, ¿no? Que justamente decía, bueno, tenemos todas estas actividades mineras artesanales y el Estado ecuatoriano les va a ayudar a que legalicen sus permisos ambientales, sus licencias ambientales. Esa es un ese es un error fundamental en la política minera ...de pequeña y mediana escala... ...que claro, yutsupino no es artesanal... ...ya pasó, digamos, de ese, ese ese umbral... ...y justamente hay toda una discusión alrededor de... ...cuándo es artesanal y cuándo es de, de pequeña escala... ...y cuándo se vuelve industrial... ...y creo que, bueno... ...podemos darnos muchas vueltas al respecto... ...pero vemos que el, el impacto... ...no importa si es de artesanal... Es industrial, el impacto de una actividad minera no regulada y no planificada es similar. O sea, es un impacto en el ambiente, como tú mencionas, eh, o me hiciste la pregunta, primero en fuentes de agua, ¿no? Porque justamente la actividad minera, en este caso de Napo y varias áreas de la Amazonía, es para metales, eh, principalmente oro. Entonces, ¿cómo se extrae el oro? Se extrae con mercurio se extrae con cianuro, que es aún peor. Pero esta actividad, como no es regulada, ya contamina los ríos. Y lo que estamos viendo en Yotzupino se ha repetido en todo el país. Recordemos Buenos Aires, recordemos también en San Lorenzo, ¿no? en la provincia de Esmeraldas, hay, hay áreas mineras eh, donde... Básicamente se han devastado los ríos, los, no, digamos, ya no, no no existe vida en los ríos. Revolviendo esto, la empresa minera, que es una política estatal, digamos, la empresa minera del Estado asume, digamos, las licencias ambientales de estos operadores. Y ahí hay un error completo de concepción, porque no es que nosotros como Estado cuando digo Estado, somos todos, eh, voy a, eh, digamos, como pagar el impacto ambiental que producen estos mineros artesanales, semi-artesanales o semi-industriales. Y tenemos que tener la visión de el que contamina debe pagar. Gracias, Sigrid Vascones. Y ahí es donde yo siempre tengo el conflicto. Ya pagan, pero ya la destrucción está hecha. O sea, es imposible revertir, en todo, sobre todo en la Amazonía y en las zonas, como decía Carlos Castro, de recarga hídrica. Hay zonas muy vulnerables que no pueden estar afectadas, siendo afectadas, porque esa afección ya quedó ahí para siempre. María Eulalia, y me gustaría que ustedes nos cuenten desde la Cámara, y que tú nos cuentes desde la Cámara de Minería, ¿Qué responsabilidad tienen también ustedes para vigilar que, por ejemplo, estos, estos artesanos o de la minería, o aquí, como dicen, con tanta maquinaria la artesanía quedó por fuera, ustedes tienen que tener información de qué está pasando, debe haber un mapa de dónde están explotando, y si no denuncian ustedes o si no hacen también, ¿tienen parte de responsabilidad? ¿Cómo, cómo ejercen ustedes una responsabilidad ética frente a la devastación de la naturaleza, en este caso en la Amazonía? Talía, y yo creo que caben unas eh, precisiones al respecto, yo creo que todos tenemos en más en común, eh, tenemos más similitudes que diferencias, los cuatro que estamos en esta, en esta conversación y todos los, los radioescuchas que en este momento nos están oyendo, queremos lo mejor para el planeta, esta es también nuestra casa, no es que es la casa de unos y que a otros no nos importa. Esta es nuestra casa, esta es el lugar donde estamos nosotros, nuestras comunidades, nuestras familias. ¿eh? Creo que hay que empezar a, a, a quitar un velo de sesgo ante la industria minera. La industria minera es una industria imprescindible para el ser humano. La edad de piedra terminó eh, cuando justamente el ser humano empezó la edad de bronce. Eh, es impensable, impensable que hoy por hoy la humanidad se despoje de los de los metales y de los minerales. Eso significaría volver a la Edad de Piedra, un, un momento en la historia donde la edad promedio del ser humano era de 20 años, ¿no? Entonces, Solamente les invito a que hagan un pequeño ejercicio y que vean a su alrededor qué tiene metales. Todo, para empezar, los dispositivos electrónicos por los que nos estamos comunicando. Si vamos a los hospitales, no existe método de diagnóstico médico con que se salvan las personas sin metales. A futuro, una de las mayores medidas para mitigar el cambio climático va a ser la sustitución de parques de automotores de combustible fósil a vehículos eléctricos y también la adopción de otras, otro tipo de energías limpias. Un vehículo eléctrico consume cuatro veces más cobre que un vehículo a combustible fósil. Entonces, partamos de ese hecho. Los metales y los minerales, ...son imprescindibles para la humanidad hoy y mucho más en el futuro. No, eh, no creo que hay que verle a esta industria con un sesgo discriminatorio. Quienes hagan mal las cosas tienen que ser sancionados por la ley, y eso la Cámara de Minería ha sido enfática en decirlo. ¿no? no es que queremos minería a sangre y a fuego y con el costo de nuestro planeta. La minería en muchas zonas se ha visto y se ha comprobado, no solamente que es fuente de desarrollo, es también un aliado para la conservación del ambiente. Recordemos que la pobreza, uno de los, de los efectos que trae, más de la violencia, más de la, de, de la falta de educación, a más de subdesarrollo. Uno de los efectos que trae es la depredación del ambiente. ¿Por qué? Porque se extienden a mansalva las, las fronteras agrícolas en busca de algunas eh, alternativas. Dicho esto, también me gustaría hacer otro tipo de eh, puntualización. Yo eh, quisiera comentarles que la ley de minería reconoce cuatro regímenes de minería, la artesanal, la pequeña, la mediana y la gran escala. Mediana y gran escala es considerada eh, minería industrial. Hoy por hoy tenemos dos minas industriales operando en Zamora, Chinchipe, una de las cuales trabaja de la mano de conservación internacional, eh, Sigrid obviamente las conocerá eh, eh, a profundidad la conservación internacional una de las de las eh, ONGs de conservación que está en varios países del mundo y que hace un trabajo muy importante que justamente tiene una alianza con fruta del norte para ir caminando conjuntamente en una actividad donde los impactos que pueda tener esta y cualquier otra industria y cualquier otra actividad del ser humano sean controlados, mitigados y previstos. María, De tal Gloria, manera tenemos que, que tenemos yo que creo cerrar. que hay que sacarse un poco ese chip ese chip sí. de subdesarrollo no es cuestión de decir no hagamos minería para que todo quede igualito como estamos igualito también significaría quedarnos con el 32% de pobres en este país de los cuales la mitad viven en extrema pobreza María, tengo que cerrar este primer bloque sí. que nos pasamos algunos minutos pero no quería interrumpirte y tengo que hacer una pausa a la audiencia le invito claro a enviar sí. sus comentarios a la cuenta de twitter arroba talia flores f y también al facebook espacio publicitario con Claro Conectados, con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Fin de la publicidad. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Carlos Castro Riera, ex decano de jurisprudencia y ex concejal de Cuenca y activista, Sigrid Vascones, bióloga ambiental, y María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Carlos Castro, yo tenía previsto preguntarle a usted sobre Buenos Aires, Aruma y ahora Yutsupino, que evidencian que el Ecuador es un poco tierra de nadie, pero preferiría que comente lo que acaba de decir María Silva, que ya no estamos pues en la edad de piedra ¿no? y que en este momento los metales son imprescindibles, dice ella, para la tecnología que estamos utilizando para todas las actividades en el mundo. ¿Cuál es su punto de vista? Pero sí me gustaría que, que también comente algo sobre esto de que Llegamos, las autoridades llegan a los lugares donde ya no hay nada que hacer y solamente tenemos que comp eh, contemplar cómo el país está siendo despedazado, Carlos. Bueno, al paso que va la humanidad, no es que regresaremos a la edad de piedra. El tema es que está en peligro la vida misma en el planeta. Y esto lo dice la comunidad científica internacional. Eh, por la destrucción de las eh, condiciones de vida de aquellas condiciones que hacen posible la producción y la reproducción de la vida misma en el planeta. Entonces, en eso estemos claros, ¿no? Al paso que vamos eh, definitivamente entramos en la recta final de la extinción de la vida del planeta. Estamos a tiempo de que todos eh, pongamos nuestro granito de arena para efectivamente eh, hacer que aquello no ocurra, de que los gobernantes, los líderes internacionales puedan revertir esta tendencia fatal de la Extinción de la vida. Ahora, ¿los metales son importantes? Claro que son importantes. Eh, por eso yo eh, quería aclarar que es necesario partir de dos, dos tesis, eh, yo diría de principio. En primer lugar, es claro que todos debemos estar en contra de lo que es la minería ilegal en cualquiera de sus escalas, ya sea artesanal, pequeña minería, mediana minería, gran minería ya sea de materiales de construcción, minerales metálicos y no metálicos. Eso está clarísimo como principio. Eh, hay que ser consecuentes con oxiafín. Pero por otro lado creo que es necesario otro principio, que eh, seguramente la compañera presidenta de la Cámara estará de acuerdo en que no debería hacerse minería en fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Precisamente por este tema de la preocupación por que se garanticen las condiciones de vida de la humanidad, de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades. Primeramente, es, eh, tiene prioridad ética, deontológica, el preservar la vida, no los intereses patrimoniales. Y entiendo que ellos estaremos de acuerdo. Ahora, el, el, tema, el tema ya del control de la minería ilegal. Y yo creo que hay que ser absolutamente frontales. A mí me parece que hay, hay contubernio de algunas autoridades con la minería ilegal, pero además, a mí me parece que a veces hay un maridaje, un matrimonio entre la minería legal, la llamada minería legal, y la minería ilegal. Entra la minería ilegal, abre, no es cierto, las excavaciones, entra a hacer sus primeras explotaciones luego se lo saca, viene la minería legal. Pero sobre todo, a mí me preocupa es que esa minería ilegal eh, tiene ligazón con fuertes capitales, inclusive con capitales de extranjeros, eh, eh, de oscuro origen, mafiosos, utilizan grandes maquinarias. Lo que hace, lo que deja notar es que hay poderosos intereses detrás de la minería ilegal y además que detrás de esa minería ilegal también están mm, personajes de gobiernos locales o de altas esferas. ¿Por qué es totalidad? Lo digo. Porque simplemente usted como periodista, curiosa e investigadora que es, conoce y, y las compañeras que están en este programa conocen, que desde hace mucho tiempo en la prensa aparecen publicaciones de los sitios en donde se realiza la minería ilegal. Y sin embargo no se toma acción oportuna. Uh -huh. simplemente el, el, el, el cáncer no siempre es, es descrito en sus etapas iniciales y luego deja crecer y se interviene posteriormente, ¿cómo es esto? ¿cómo es este juego? pues eh, talía ¿cómo se explica? Eh, ¿cuál parenza... es la explicación que tienen ustedes para eso? porque si sí es evidente que se actúa solo cuando ya la cuestión está en unos límites que uno dice ya nunca más volverá a ser como era antes de ese espacio exactamente, mire la, la situación se repite como en el caso de Portobelo todo el mundo sabía que desde las salas, las cocinas, había ingresos a las cavernas subterráneas y se seguía haciendo de Portobelo, no es cierto, un cascarón. Y, y sí, la intervención sí. ha sido, no es cierto, a la, a la, ya tarde. Entonces, eh, cuando el poder político conoce estas cosas, e inclusive usted tiene en el, en el propio plan minero, tiene establecido coordenadas donde están ubicadas la, la actividad minera ilegal. ¿Cómo es que el Estado no interviene? Entonces eh, dejémonos de cosas. Ahí hay una situación corrupta, corruptísima, que hay que denunciarla porque la, la omisión del cumplimiento del deber del Estado y de las autoridades de intervenir rápidamente en el control de estas actividades ilegales, mafiosas, muchas de ellas, pues eh, revelan, no es cierto, una descomposición institucional. Vea usted lo que pasa en el... sí. sí ya vamos a tomar a tocar cosas puntuales, pero me gustaría que Sigrid Vascones, claro, ella tiene otras sensibilidades, dice ¿no? biólogo ambiental, está más nutrida con, con conocimiento científico del daño que se hace, pero yo sí quiero preguntarle también a ella eh, si es que no tienen una frustración viendo que se des, de, deshace la naturaleza, se rompe, se le fractura, eh, por ejemplo eso de desviar un río que se hace solamente en ocasiones de con alta tecnología, aquí hecho a la buena de Dios. Y entonces, después, ¿cuál es el sentimiento de ustedes? Y, y la pregunta no fue un poco respondida a la primera, Sigrid. Sí, ¿Qué daño se ha hecho? Un poco describe qué, qué se ha perdido cuando se hace, por ejemplo, lo que se estaciona en la Amazonía. Gracias, Talía. Eh, bueno, respondiendo a tu pregunta, o sea, los, los daños obviamente son en la cobertura vegetal, o sea, perdemos bosque, biodiversidad asociada que obviamente alimenta y nutre a comunidades locales y obviamente el desvío de un río, el dragado de un río, de manera eh, como lo han hecho, que genera sedimentos en el río que obviamente cuando tienes más sedimentos eh, mata eh, digamos la, la, las especies que viven en el agua y obviamente impacta en los medios de vida de las poblaciones. Y como yo mencioné en el bloque anterior también, el tema del de uso de de mercurio o cianuro, que probablemente se está haciendo sin sin supervisión, que eh, contamina los ríos y obviamente también afecta a los mismos trabajadores que están en la actividad. Ahora, tal vez para ampliar a, a profundidad, ¿no? Eh, el tema de los impactos. Primero, eh, yo sí creo que tal vez la Cámara de Minería, que María Olalia menciona, que está trabajando... Eh, con organizaciones de conservación. Creo que hay que mirar un poquito más globalmente. El, el trabajo de las actividades, o sea, de, de, de toda la industria minera, tiene que tener una verificación de origen. En Fruta del Norte y también con Dormirador, que son los proyectos emblemáticos de la minería industrial, digamos, tenemos que tener claridad de si se está compensando la biodiversidad y los bosques que han tenido que ser eh, cortados, digamos. Entonces, hay iniciativas globales que ya te permiten entender por dónde, o sea, digamos, el certificado de origen de esta actividad, no? en el caso de la actividad legal. Por otro lado, es necesario, es muy importante hacer un, un digamos, una, un un análisis de dónde viene el financiamiento para la actividad minera. Y ahí estoy en, eh, de acuerdo con el, eh, con el colega Carlos de que el financiamiento de la actividad minera en el Sistema Financiero Nacional no eh, no está transparentado. Uh -huh. Buen en el punto. caso de YouTube, Permite, Pino, permíteme. O sea, de para darte solo un, ele sí, sí. un elemento, eh, si me permites, sí, adelante. En, en YouTube, ¿no?, Justamente eh, una retroexcavadora, el jornal de una hora se estaba pagando en 30 dólares. Cuando el jornal en Yansacha, y esto me comentaron mis colegas que están en la zona, se estaba pagando en 10 dólares. Entonces, una persona que tiene una eh, retroexcavadora se, se va de Yansacha, puede ser eh, de la concesión, como dijo el eh, eh, la persona de la alcaldía, dijo que que le habían dado una concesión y esta retroexcavadora puede moverse a otro sitio, pero se va a donde le pagan más, 30 dólares la hora, más o menos tú podrías pensar que por 48 retroexcavadoras se ha gastado solo por retroexcavadoras más de 200 mil eh, dólares digamos en un mes uh -huh. de actividad de dónde vienen esos fondos gracias gracias Sigrid ¿Cómo esos dejemos fondos? dejemos que María Eulalia, que tiene varias cosas que responder y bueno me gusta la deriva del programa no porque usted yo dije ustedes son los que hacen el programa sí me gustaría que respondas a esta inquietud de Sigrid y también a lo que mencionó el doctor Carlos Castro que hay evidencias en algunos lugares donde va la minería ilegal y se le saca obviamente por los destrozos que está haciendo, y están al margen de la ley, y eso me parece perfecto que se lo saque, pero después dentro de la minería legal. María Olalia. Sí, eh, esta, esta conversación, talí está siendo muy apasionante. Así es, muy bien. Eh, a ver, algunas, algunas eh, puntualizaciones nuevamente. Creo que se está partiendo de que lo que sucede en la minería ilegal está sucediendo en la minería industrial. Señores, por favor, diferenciemos, diferenciemos. Hay una enorme diferencia en un montón de cosas, eh, no solamente en los réditos eh, que le da al Estado, sino también en las prácticas. ¿no? Eh, es como decir, voy a poner un ejemplo bastante bastante sencillo, pero es como decir que la especie humana es una especie de asesinos porque existen ciertos individuos que asesinan gente. Así, así de, de, de terribles son las generalizaciones y así de terribles también es la falta de diferenciación entre lo que puede suceder en una minería estandarizada y una minería eh, eh, que ni siquiera debería llamarse minería, la extracción ilícita de minerales. Aquí yo coincido también con Carlos Castro. Evidentemente, hay muchísima, y, y esto se ha visto también en yutsupino hay muchísima eh, cercanía entre ciertas autoridades eh, locales con mineros ilegales. El, eh, justamente el gobernador del NAPO, eh, antes de que entrase el operativo, anunciaba en redes sociales que iba a haber un operativo. Uh -huh. ¡Oh, sorpresa! En las 77 retroexcavadoras no había nadie. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede...? aparecer 77 retroexcavadoras sin que opere gente. ¿no? Alguien les avisó y de hecho uno de esos avisos se hizo por redes sociales. Ahí también yo me pregunto, ¿dónde están los antimineros? Yo no les he escuchado, no han dicho ni pío los antimineros. Y a diferencia de lo que dice eh, Carlos Castro, eh, yo más bien no, no diría que es que entra la minería legal y luego la ilegal para nada. No pueden convivir en el mismo en el mismo territorio y ahí justamente en Azuay hay una un ejemplo muy doloroso. Río Blanco es un, una mina que ya entraba en producción, es una mina es una mina a escala industrial que entraba en producción. Un grupo antiminero entre comillas hizo todo un, eh, presentó una acción de protección, el, el, el juzgado provincial estableció que se suspenda la la operación de esta mina hasta que se subsane este este problema. Eso sucedió en 2008. Esos antimineros, oh, han desaparecido, pero ¿sabe quiénes aparecieron? Ahora en Río Blanco, en Boseturo, no entra, por supuesto el concesionario no entran los mineros legales, no entran los trabajadores, pero tampoco entra la policía, ni la fuerza pública les queman los vehículos Bolleturo es tierra de mineros ilegales, y María no Elalia, solamente dejemos de que conteste esta cosa. cosa muy... eh, relacionadas ahí. María Eulalia, disculpe, me gustaría que esta cosa muy puntual, porque eh, eh, los, los hechos donde están realmente produciéndose cosas feas de la minería, eh, son puntuales en el país, a lo menos de lo que se conoce. Carlos, ¿qué le puede responder a esto exactamente de Río Blanco a María de Silva? Eh, la violencia tiene que ser condenada en cualquiera de sus formas, venga de donde viniere, al igual que la corrupción y las ilegalidades y las inconstitucionalidades y las violaciones a los derechos incluyendo los derechos de la naturaleza. Hay que ser consecuentes en la línea discursiva y en lo que se plantea. Ahora, en el caso de eh, Río Blanco, allí nosotros tenemos eh, dos sentencias en las que efectivamente lo, el juez de primer nivel y luego una sala de la Corte Provincial ratificó el hecho de que se violaron garantías constitucionales, derechos y por ese motivo se suspendió la actividad minera en Río, en, en Río Blanco. Ahora... Dadas las características, dadas las características, tanto, ¿no cierto?, de yacimiento minero en Río Blanco como en Loma Larga, no es posible ninguna minería ilegal, artesanal o cosa por el estilo, porque se necesita efectivamente, de una infraestructura... Pero María Eulalia dijo más que eso, Carlos. Dijo que es, tierra, que es tierra de nadie, que ni siquiera la entra la policía. Entonces, también... A ver, eso, ¿sí? el, problema es que, el problema es que esa comunidad está dividida. Donde entra la minería, indudablemente que se genera una división dentro de las comunidades. Esa es una, una de las experiencias de la ruptura del tejido social comunitario dentro de esas comunidades. Esa es una experiencia que no solamente se ve muy duro, sino en otros sectores sociales. De tal manera que esos son efectos que se, que se generan, porque además, como no se realiza, no es cierto, un diálogo profundo, no se respeta la consulta previa, eh, libre e informada, no se hace a cabalidad, entonces las consecuencias sobrevienen. la, la Habría que analizar en por dónde se origina la violencia, qué siembra la violencia, qué actitudes generan la violencia. Eh, por regla general, cuando se da un rompimiento de los derechos constitucionales, de las garantías legales, de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, suele sobrevenir la situación de la, de la violencia o cuando se manipula la pobreza igual. ¿no? Si sí, tiene tantas aristas del tema de la minería y tengo que hacer aquí una nueva pausa, agradezco a la audiencia por seguir con nosotros y a volver. Espacio Publicitario.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 Estamos hoy en Descifrando con Sigrid Váscones, bióloga ambiental, el doctor Carlos Castro Riera, ex decano de jurisprudencia, ex concejal y activista, y María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Les voy a pedir que abreviemos un poco porque nos estamos pasando con el tiempo en cada bloque y lo que dicen ustedes obviamente es muy interesante y no quiero yo ser la que interrumpa. Eh, me gustaría, Sigrid, en verdad, minería legal... E ilegal Parece un falso dilema, pero desde el, el enfoque ambiental, tú como experta, ¿en qué situación está el país en su globalidad? Si te fueras a un foro internacional y te preguntarían, ¿qué puedes decir del Ecuador? ¿Cómo está en materia ambiental? ¿Cómo están en tema ecológico en el Ecuador? ¿Qué dirías? No creo que retorno a lo mismo que comencé diciendo. O sea, el Ecuador no tiene una claridad en un ordenamiento territorial. Todavía hay concesiones mineras que se traslapan con áreas eh, naturales, de importancia natural. Y mientras más eh, descubrimos, eh, eh, digamos, especies y más descubrimos eh, áreas de importancia ecológica, obviamente se traslapan con las actividades mineras. Y yo creo que eso en otros países eh, se está superando. Se está superando porque se sabe que sí se requiere la minería, pero se requiere ese eh, importante balance de hacer minería en sitios que no, eh, digamos que sean recarga hídrica, que no, que no, eh, que no sean en sitios de, de alta biodiversidad. En este país todavía estamos muy lejos de hacer eso y especialmente que aquí nuestro mi, mi colega carlos ha mencionado mucho sobre la SUAE y, y obviamente eh, ahí ha habido una sentencia importante de, de eh, motivada por, eh, por obviamente por la, la ciudadanía pero tenemos un problema muy serio en la Amazonía ecuatoriana uh -huh. en en torno a la Amazonía ecuatoriana que justamente eh, Utsubino es solo la punta del de iceberg, porque vemos situaciones similares en la provincia de Zamora eh, y de Morona, Santiago, donde no hay mucho pronunciamiento. Y la Amazonía, lamentablemente, es un digamos un sitio donde no hay verificación, y, y perdóname María Eulalia, pero no hay mucha verificación tampoco de la actividad minera industrial o o legal que se está desarrollando en términos de su compensación de biodiversidad y su eh, compensación de reforestación. Creo yo que es muy importante eh, en eso estamos, o sea, el país está muy atrasado en eso, no hay una voluntad política y como yo dije en el segmento anterior, la trazabilidad, o sea, cómo podemos propiciar una actividad minera que tenga una trazabilidad. Gracias, nos diga, Gracias Sigrid, sabes cuál es el problema. No afecta a la biodiversidad. Sí, ¿Sabes y cuál el es el problema mayor, cultura? Sigrid? Y disculpen que tenga que estar así interrumpiendo, pero a veces eh, cuando es solamente audio hay estas dificultades, pero se entendió muy bien. El gran problema es que si estamos viendo que en las ciudades, en los organismos, en los ministerios, en instituciones, donde están más visibles y donde se puede hacer mejores auditorías hay glosas, hay corrupción, hay en la minería la gente no tiene pues la posibilidad de ir a avistar ahorita, vamos a ver este fin de semana que han hecho en Yutzupino, para que un poco haya una reacción desde la sociedad. Entonces uno se encarga, la autoridad, y la autoridad no solo que es negligente, sino muchas veces cómplices, y lo digo así porque hemos visto el daño ambiental. Y entonces, eh, María Eulalia, si es que ustedes tienen una institución con responsabilidades y todo, ¿es suficiente el, el que alguien les valide? porque a veces no des, no quieren ni siquiera que la prensa vaya a lugares que son un poco inaccesibles, pero donde se sabe a, hay daño ambiental. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo validan ustedes que las cosas están siendo bien y que no se está despedazando el medio ambiente? ¿Cómo validamos? Cada una de las fases mineras se eh, basan en una licencia ambiental. No es que se saca la licencia ambiental eh, ad eternum. La minería... La minería formal la minería industrial tiene varias etapas. Cada una de esas requiere de una licencia ambiental que a su vez se basa en un plan de manejo ambiental, que es una hoja de ruta de cómo el concesionario va a intervenir en el territorio, cómo van a hacer sus prácticas, cómo se va a mitigar cualquier eventual impacto. Cabe decir también, alía y esto es importante, en la minería industrial, luego de la vida útil de la mina, arranca otra fase que es el cierre de mina, en donde se restablece el territorio intervenido. Eso no quiere decir que las anteriores etapas hagan eh, las cosas a mansalva, por supuesto que no, pero toda la intervención del territorio se restablece y por eso, por ejemplo, cuando hay una remoción de, de, de, ciertos, de, de cierta capa vegetal para para establecer la mina. Esas, esas especies vegetales se trasladan a viveros, donde luego son utilizadas para eh, la reforestación. Ingrid decía, hablaba sobre transparencia. El Ecuador es miembro, desde hace más de un año, de Leiti, la eh, que por sus siglas en inglés significa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. ¿Qué se busca con eso? Y estamos trabajando Estado, Sociedad Civil y, y, e Industria Minera. ¿Qué se se busca con eso? Se busca transparentar, por ejemplo, los contratos de concesión. Se busca también la trazabilidad de cada uno de los recursos. Las, eh, la, la industria minera, la minería industrial, y solo, solo hablando de los 12 proyectos más avanzados que tiene el país, no de todos los proyectos, solo los 12 más avanzados, podría darle al Ecuador, escúchenme bien, 100 176 mil millones de dólares solo en exportaciones. El Estado ecuatoriano por ley no puede ganar menos de la mitad. Aparte de todos los impuestos que, que todas las empresas pagan normalmente, la industria minera paga además otros otros impuestos, los las patentes de conservación, regalías, regalías anticipadas también. Pero si después de todo eso el Estado ecuatoriano no ganara la mitad de lo que gana la, eh, la concesionaria se aplica el, el impuesto soberano, el impuesto de ajuste soberano mediante el cual el Estado ecuatoriano se asegura de no ganar menos de la mitad. Por supuesto, nosotros como gremio, una de las cosas que queremos es que el desarrollo de esta industria se haga con parámetros de transparencia y con parámetros de buenas prácticas. Si es que hay corrupción, nosotros seremos los primeros en, en denunciarlas, nosotros seremos los primeros en atacarlas. No somos un órgano de control, no estamos nosotros a cargo de controlar ni la minería ilegal ni tampoco eh, la corrupción. Somos aliados para el desarrollo de gracias, una industria María. que lo que busca es beneficiar al Ecuador y a los ecuatorianos. Muchas gracias, María. Sí, María si sí. me permites, María, eh, si por me, favor, me permites solo hacer una, una, una reflexión y una, una consulta. Yo creo que una cosa es eh, digamos la declaración de impuestos y, y obviamente las inversiones pero una cosa que le hace falta a la a, digamos, al, al régimen ecuatoriano es saber de dónde vienen las inversiones de las mineras. No solo, o sea, no estoy diciendo que, eh, que las inversiones en la, en la, en las, las empresas en este momento tienen concesiones sean de origen dudoso, pero sí es necesario transparentar eso. Los bancos a nivel internacional están teniendo una iniciativa para justamente transparentar el financiamiento de los bancos que van a estas empresas que no se eh, aten a actividades que destrocen el ambiente. Todavía ese paso en la legislación ecuatoriana no está. Gracias, Silvia. ¿Por porque digo esto, pero solo, ay, espérame, María Eulalia, solo digo esto, porque la actividad minera, como bien dice Lalia, puede mover, legal puede mover mucho financiamiento, pero la ilegal mueve muchísimo más. Y como lo estamos viendo en Yutsupino, yo puse un ejemplo de que por lo menos en un mes se gasten de estos excavadoras 200 mil dólares. ¿De dónde viene ese financiamiento? Uh -huh. Ese financiamiento no necesariamente es legal y no es necesariamente declarado, por darle en, en algún sentido. Y hemos visto, y esto sí, los ambientalistas hemos visto alrededor de toda la Amazonía, cuando digo a la Amazonía no solo ecuatoriana, que asociado a estas actividades ilegales están eh, tráfico de, de, digamos, de especies, también está lavado de dinero, o sea, ya son mafias transnacionales. Y creo que el objetivo, más que una contestación de, de María Eulalia. El objetivo es que nosotros tenemos que tener estándares o cumplir los estándares internacionales de transparencia del financiamiento en las actividades mineras. Como país, para estar claros de dónde viene el financiamiento. Y creo que la Cámara de, de, de Minería estará de acuerdo. Creo que eso tenemos que apuntalar, pero en este momento no tenemos esa... Gracias, claridad. muchas gracias Sigrid, aquí tengo que hacer una pausa y regreso y le doy la palabra a Carlos que no ha y también a que responda María Eularia por lo cuestiones de tiempo les quiero recordar a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en CentroEcuador.es en Antena 1, en Voces de Azuayas y en Youtube, ya volvemos Espacio Publicitario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 Estamos de vuelta y voy con Carlos Castro. Carlos, este, esta conversación, esta, eh, hay unas inclusive discrepancias que han habido, puntualizaciones sobre la financiación. Ustedes que han seguido y usted sigue mucho los temas de la de la, de la región del Austro y sobre todo de la SUAI, ¿qué sospechan que haya detrás de estas actividades? Porque lo que dice Sigrid es ejemplar, no. de hecho es un buen ejemplo, el costo que se paga para las retroexcavadoras eh, realmente está fuera de, de, del presupuesto de cualquier actividad que sea legal. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Quiénes están detrás de la actividad ilegal? Bueno, mire, eh, nosotros acá en, en Cuenca hemos eh, conocido de actividades ilegales, por ejemplo, en el cantón Sixi, en el yacimiento del río Santa Bárbara, de sus afluentes, en donde se ha denunciado la presencia del financiamiento de capitales de dudosa proveniencia para la actividad minera ilegal. Y bueno, y no solamente eso es en el tema del SIFI, en muchos lados se puede advertir la presencia de, de potentes capitales que están detrás de la actividad minera ilegal. Eso es una situación que preocupa e inclusive la propia explotación del oro y otro, fundamentalmente... Se canaliza y se realiza eh, vía la comercialización de gente que compra sin pagar los impuestos respectivos y eh, realiza una, una cadena de comercialización del oro de carácter eh, ilegal perjudicando al Estado. Pero todo eso significa, pues, talía de que de, detrás de esa situación está gente de mucho dinero, ¿no? Gente de mucho dinero. Y nos hace sospechar, por lo tanto, la presencia de. Eh, capitales de origen dudoso. Pero en este país puede suceder lo que sea, pues Talía, si en, la ley, si en la ley se hace constar de que usted puede traer dinero del exterior sin saber su origen y legítima con la simple declaración y paga tributos, imagínese usted, si se puede de más, ¿por qué no se puede lo menos? Pues dejémonos de cosas. Sí, yo creo que hay que sincerar las situaciones en este, en este país. No, Si eso pues si eso está planteado en una, una ley, imagínense usted, la gente ve esas cosas, dice, ah, caramba, si en las leyes ya se hace constar esa posibilidad de que se pueda legitimar capitales de origen dudoso que se tengan en el extranjero y con la declaración tributaria legitimarse en el país ah entonces yo qué puedo hacer así es Carlos y eso acaban de, de aprobar a, a espaldas de mucha gente que hemos señalado y recuerdo que usted también escribió su artículo en el diario El Mercurio yo también escrito diciendo que inclusive los capitales de la corrupción que salieron pueden regresar legitimados María Ularia puntualizando en el tema que nos compete ahora de la minería eh, usted me dijo que, por, tú me dijiste que, por ejemplo, si es que, sa, que se eh, lograban 176 mil millones eh, de la extracción minera, quedaba la mitad. ¿Quiere decir que el 50% de lo que se extraiga queda para las arcas fiscales? Quisiera puntualizar eso. Estábamos hablando eh, tal día de exportaciones, ¿no? Obviamente que lleguen 176 mil millones de dólares a una economía dolarizada no solo le beneficia al Estado. Hay un a mantener la dolarización, entre, entre otras cosas. Pero si hablamos de beneficios para el Estado, esos 12 proyectos solamente en beneficios fiscales, fiscales podrían traducirse en prácticamente 44.500 millones. Con esos 12 proyectos. Eh, quiero, quiero referirme a lo que decía. Solamente Sire, una cosa para puntualizar: comparto, ¿qué porcentaje de, de los 44 mil millones de, de, de, queda para el Ecuador? Sí, lo que pasa es que hay una discrepancia con mucha estamos gente. Estamos hablando dice, de, de, de ingresos fiscales. Que eran ingresos todos. fiscales, ya. Los impuestos, pero, no sé, los sí, impuestos sí, no sí, directos la, la Reformulo la pregunta: hay la duda de la gente, porque es un tema y no tengo la cifra exacta, de lo contrario, la mencionaría y soy muy honesta y no tengo la cifra exacta y por eso quiero que, usted me, que tú me digas, ¿cuál es el porcentaje exactamente de las utilidades que sale de la minería para las empresas que han invertido que daría para el Estado ecuatoriano? La empresa en utilidades no puede, no puede por ley, ganar más que el Estado ecuatoriano. Obviamente, si hay muchas utilidades, habrá muchas muchos beneficios para el Estado. Eso, eh, eso es o sea, así. hay muchos, no, hay no porcentajes, no, no. no hay porcentajes ahorita fijos. A ver, so, como de, como decía, son varios los beneficios que llegan al Estado, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el tema de la regalía sí se maneja a través de, eh, de porcentajes, pero si luego de todo eso hay, de, después de todos esos pagos, de, después de todas esas inversiones también que hace la, la industria minera, el Estado ganase menos que la industria, se si aplica el impuesto soberano. Entonces... Dicho de otro modo, si es que ganamos 100 y hemos invertido 80, nos queda 20. Ese es 20, te van 10-10. Así mm -hmm. es. O sea, no, no no, hay un perjuicio para el Estado, más bien hay, hay obviamente muchos beneficios. Hoy los minerales son el cuarto rubro de exportación, el tercero no petrolero. Contestando lo de con quien yo concuerdo absolutamente, Los, los... Las fuentes de financiamiento tienen que transparentarse y se transparentan. El Ecuador ha podido atraer inversión extranjera de calidad. Nuestros mayores inversores son canadienses, son australianos, son británicos. Son compañías que cotizan en bolsa. Al cotizar en bolsa están sujetas a estándares. ¿Qué es un estándar? Bueno, un estándar puede tener eh, varias aplicaciones, pero parte de eso es autoexigirse más allá de la norma. Y por supuesto, prácticas transparentes, trans, tra, prácticas ambientalmente responsables. Yo ahí más bien también extendería la pregunta. Por supuesto que hay que ver de dónde está financiándose las actividades de extracción ilícita. También me gustaría saber de dónde se financian las actividades antimineras. ¿Cómo puede ser posible que haya ONGs antimineras que manejen millones de dólares? A mí, a mí personalmente me crea ciertas subjugaciones. ¿Y tienen que citar, citar a ustedes algunas ONGs? ¿Podrían citar los nombres? No, no podría citar los nombres. No podría citar los nombres, pero, pero el lobbying antiminero es un lobbying verdaderamente millonario, Galía, verdaderamente millonario. Y aquí yo creo que lo importante es una reflexión: y es que no le tengamos miedo al desarrollo. Este país es un país bendecido en el suelo y en el subsuelo. Tenemos una gran oportunidad. También tenemos grandes necesidades financieras. Tenemos la oportunidad de aportar a la mitigación del cambio climático con los minerales. Cambiemos el chip. Si es que han habido, por supuesto, malas prácticas, pues esas malas prácticas hay que denunciarlas y hay que enfrentarlas, pero no hay que tener miedo al desarrollo de muchas un negocio. Muchas gracias. Porque... Muchas gracias, María Eulalia. Sí, porque ya voy a ir cerrando el sí, programa porque se nos ayuda el tiempo y sí, quiero que no. Carlos nos comente por ejemplo, eh, nosotros como país nos comprometimos en, en la última reunión sobre el cambio climático, hizo gran, un gran aporte el Ecuador, ampliando la reserva marina en Galápagos pero en el tema ya del territorio como que estamos retrasados Carlos, ustedes se si analizan estas dos cosas, por ejemplo, lo una que a veces hay muchas ONGs que hacen un trabajo que, que crea dudas, igual que otra gente tiene dudas de la cantidad de publicidad que está por todo lado propiciando la minería, ¿dónde está el equilibrio y sobre todo cuál es el aporte o en qué instancias, algo de eso le pregunté a Sigrid, ¿en qué instancia está el Ecuador como territorio, como país eh, encarando los desafíos del cambio climático? Talía, perdón que te voy a, voy a interrumpirle a Carlos, porque creo que ahí vale, vale proporcionar una dimensión aquí abreviando porque o sea, ya se acaba el tiempo que sí sí sí abreviando o sea eh, María Olalia menciona estos lobbies eh, grandes de organizaciones que trabajan no diría anti minera sino también para la conservación y para la trazabilidad de la conservación o sea de cómo las actividades mineras realmente afectan a la biodiversidad entonces yo yo creo que hay que hay que desmitificar lo que acaba de decir María Olalia en el sentido de que frente a la inversión global en minería, el monto que tienen las organizaciones de sociedad civil puede ser alto pensado desde el punto de vista del Ecuador, pero a nivel global no le da ni a los talones. Y uh -huh. Yo creo que es mucho levantamiento de, de, de ciudadanía. Está preocupada porque la actividad minera, si bien puede ser responsable y si puede, si puede ser un impulsador de la economía, también tiene efectos ambientales y los efectos ambientales en bosques tropicales se ha comprobado que la minería todavía no lo resuelve. Vamos a Brasil, vamos a ver la, mine la minería de Bausita, vamos a ver cómo, cómo ha dejado, digamos, el bosque tropical, vamos a Indonesia, y se ven los ejemplos y la restauración en bosque tropical. No existe todavía Así es no Yo había querido preguntarle eh, Sigrid, sí, yo te agradezco Y lamento que, que el tiempo es realmente Un dictador aquí este momento Pero yo sí les voy a invitar Para hacer un nuevo programa En, en, breve, en breve plazo no, Porque realmente eh, esto le gusta a la gente Para preguntarle por ejemplo a María Eulalia En la próxima ocasión ¿Qué porcentaje eh, del daño Se revierte después de que Ya va la mina ya se cierra la mina y se supuestamente se rehabilita. Carlos, la pregunta estaba planteada y en la brevedad posible, por favor, abreviando, mire, la pregunta mire, fue hecha. Mire, Talía, hay una inconsecuencia entre lo que se declara internacionalmente y lo que posiblemente se hace o se pretende hacer con la política interna. En ese punto no hemos cambiado respecto de la modalidad que adoptó el correísmo en nuestro país, donde declaraba unas cosas a nivel internacional y hacía otras cosas internamente. Pero respecto, permítame decir una cuestión, Talía, respecto del tema económico, que habría que hacer efectivamente un programa para analizar los verdaderos ingresos del Estado ecuatoriano por concepto de minería en relación con las otras actividades productivas de nuestro país. Realmente son cantos de sirena lo que plantea la distinguida presidenta de la Cámara de Minería de Quito. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí un dato, simplemente esto podemos dejarlo para otra oportunidad. Mire, mientras, la, mientras los costos de operación más las ganancias de la minería en el proyecto de Loma Larga son 1.384.9 millones de dólares, el ingreso promedio anual para el Estado ecuatoriano es apenas de 55.8 millones de dólares. Así de simples son las cosas, ya cuando se, analiza, se analizan las cosas pormenorizadamente, no con declaraciones muy generales y abstractas, las cosas cambian y sobre todo los pasivos ambientales son costosísimos. Y que, voy a quedar debiendo. De que no necesariamente la minería ha sacado de la pobreza a los y países le quedo, debiendo a la audiencia, eh. le quedo debiendo a la audiencia en verdad y les comprometo por favor a los tres y quisiera que le digan al aire que se comprometen para continuar porque he tenido que bruscamente terminar esto mientras están todavía en desarrollo algunas preguntas, pero aquí ya tengo que hacer una pausa, una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Dalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Sigrid Vascones? La Amazonía Ecuatoriana. Gracias, Carlos Castro. ¿A quién le ha ido mal? A la Amazonía Ecuatoriana y a la institucionalidad de nuestro país. Gracias, María lalia Silva. ¿A quién le ha ido mal esta semana? A Yutso y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien Sigrid Vázquez? Los mineros ilegales. Carlos Castro, ¿a quién le ha ido bien? A aquellos habitantes dominicados de, de Quito que empezaron a recibir algunas cuestiones, puede, de y... María Olaria ese... Silva, ¿a quién le ha ido bien esta semana? A la minería responsable, que se...